Hola amigos, esto es Voces S.J. y yo soy Nubar Parsumian. Muchas veces con los alumnos hablamos de qué hacer después de los estudios o qué, qué opción elegir, qué itinerario, qué asignaturas. Y yo una, el otro día lo pensaba con un amigo y decíamos, bueno, es que la cuestión no es tanto la educación, qué es lo que estudias en sí, sino cuál es tu propia vocación, qué es lo que de verdad tú quieres en la vida. Él lo decía en una frase muy concreta, ¿estudias o sueñas? Porque nuestra vida va más allá de lo que estamos haciendo. No somos lo que hacemos. No, so, no por estudiar somos estudiantes. Afortunadamente somos muchas más cosas. Pero, ¿nos atrevemos a soñar? ¿Nos atrevemos a mirar más allá? ¿A tener horizontes? ¿A querer un mundo mejor para los demás? ¿Desde lo que somos cada uno de nosotros? ¿Sin querer cambiar el mundo? Pero sí nuestro pequeño mundo. Desde pequeños círculos a grandes, a grandes círculos. ¿Estudiamos o soñamos? ¿Nos atrevemos a soñar? Porque desde, de, desde lo más profundo de nuestro ser tenemos una vocación que nos dice, tú tienes un, algo que hacer en este mundo, tú tienes que ponerte al servicio de los demás, desde tu propia vocación. Y la vocación no es no, solo la vocación del jesuita, la vocación del médico, no, no solo, no es desde lo que hayas estudiado, sino desde lo que tú eres a servicio de, de quien quieres vivir.